Bueno, Merakis, bueno, antes de todo, antes que nada, Merakis, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis pasando la cuarentena? ¿Qué tal la pandemia? ¿Vivéis estresados? A mí se me cae el pelo, se me cae el pelo que me voy a quedar calva. Calva me voy a quedar. Desde hace un tiempecito, no os decir porque ya sabéis que el tiempo y yo no somos amigos. Cada vez que entra septiembre tengo que poner esta canción, porque es mítica, que no la conoce? Que por cierto, <risa> no me he presentado. Pues se me ha visto de casualidad. Yo soy Japeronca. soy una murcianica de la huerta. Lo primero de todo, todo, os dejé así un poco como que no quiso la cosa. La verdad, se juntaron muchos factores. La cámara me tenía hasta aquí. Mm, ya no aguantaba editar en este eh, portátil prehistórico. Ya con la pandemia, ya no podía más. Después de seis años, ya una dijo mm, no". Aunque yo he seguido grabando dos cosas, de hecho, el otro día intenté grabar, me molestaron, me perturbaron los chakras y dije: No grabo. Y además, esa misma mañana había borrado todos los vídeos que ya había grabado durante este, este tiempo porque soy una persona que considera YouTube como su baúl de los recuerdos. Si ahorita, cuenta en mi canal, hay un poco ahí de laguna, laguna legal, como me gusta decir toda la frase. Me gusta solo la una. Mm, no hay vídeos. Durante un año no hay vídeos. Estuviste ahí como. Mm, felicidades un año, pero ¿dónde están los vídeos anteriores? Borrados, borrados. Esta historia creo que la he contado ya muchas veces, pero por si hay gente nueva, la gente que me siga en Instagram sabrá por qué yo he estado tan mal para no querer subir vídeos. Eh, pandemia, familia, ya está, ¿no? Sí. Entonces, pues no quería volver a tener que borrar vídeos, por lo que quería esperarme un poquito a estar bien para grabar contenido. Le quería explicaros que terminé el curso, lo he tenido muy bien. Eh, ese último contacto que tuve con vosotros del curso. Esa nota ahí que yo estaba yo... Mmm, a Margarita a Margarita ¿Qué saqué? Un 7,5, creo. Y en la otra un 9,75. 75. Soy muy curiosa, me gusta aprender, pero soy muy mala alumna. O sea, bueno, alumna no. no soy muy mal estudiante. Me estreso mucho. Yo en exámenes soy mi peor enemiga, o sea, lo paso fatal. Mmm, me bloqueo, ya no veo, ya no veo. Yo recuerdo un examen... <risas> No leí una palabra bien. No recuerdo, o sea, yo recuerdo haber leído objetivos y yo pregunté, oye, ¿qué habéis puesto? Y me dijeron, tía, se no se ponía yo. Era muy, era muy parecida, no sé. Veo una palabra nueva, veo una palabra nueva, me la invento, la creo. Que eso no le gusta a mi ojo, pues la oprime, <ríe> la omite y crea una nueva. Hola, buenas, hola. Bueno, yo tengo un problema que es bastante raro. Siempre que tengo una cita me agarran ganas de ir al baño y me quedo mal. Y cuando vuelo, o la chica se ve se enojo, o se puede tener una novia de un año y tal. La mujer un poquito, yo, o sea, si no te gusta, pues entiendo que te vayas caer, aprovecha ese momento ahí para escurrirte, ¿no? Pero yo qué sé, chicos, se ha puesto nervioso. Yo no me iría, yo que sé. Necesidades tenemos todos, chicos, no sé. Esa chica no me gusta para ti. Y ¿No vas a llamar a mi casa? Pues no te voy a abrir Y cuando estábamos cenando para volver Me estaba cagando. Y me fui Y cuando volví Ya no estaba en la mesa Y nunca más la vi o sea, pero Así pero que ganas nada Ganas de ir al baño No es que te, te mereces, verás, no es que me la chica ¿Qué habrá pasado? Espérate, voy a ver qué es, chicos No voy a contar lo que ha pasado Porque... A ver... ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás tío? Pues nada, aquí muy bien. ¿Cuántas bien, tarde. Cuéntanos tu movida, te escuchamos. Pues, no es nada grave, no es como lo de mi culera, Camilo, ni nada por el estilo. Es simplemente, y aprovechando que tiene ahí la pizarrita, yo he echado aquí alguna tarde, alguna noche con los colegas del Discord y me pasa una cosa, que es que dibujo el incluso no peor que tú o sea, no es por falta ni nada pero a que <inaudible> Aquí. Fuera. Aquí. Vale. ¿Sí? no me la a que no a no a que me a que no que a que no a a que no Buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, bien, bien. Pues mira, yo un día fui a la playa a echar una lotería y me encontré como un grupo de abuelas. ¿Pero qué es echar una lotería a la playa? ¿Es alguna expresión de tu ciudad que sea fumar fumado un porro o qué es eso? No, no, no, Una lotería, una primitiva. Compré una primitiva y me encontré... Yo la había entendido tal cual. Y me dijeron, me, la me lotería. el número que te ha tocado. ¿Me lo puedes cambiar? Pues yo se lo cambié. ¿Qué pasó? El día siguiente le tocó la primavera, ah. le tocó el dinero. ¿Qué pasa? Se fueron a un viaje ah, sí. al incenso y de crucero. Y yo pues la verdad me quedé bastante indignada, ¿no? Me timaron las abuelas, me robaron. Pero ¿Y cuánto dinero les tocó? Les tocó bastante, miles de euros. Amiga, culpa tuya que estás echándole la culpa a los señores mayores. Bueno, a las señoras mayores, no. Esto es como el juego de... ¿Cómo era? ¿La ya tú? ¿Tú decides dar tu caja y cambiarla por la del número 7? Tu culpa, tu culpa es la suerte, por bueno, lo haberlo cambiado, se te pasa por la avaricia, o sea, El saco, como era, la avaricia rompe el saco, me encanta lo dicho pero se me da fatal ¿Sí? pero tú eres Tu culpa, sé. Hola, buenas Hola ¿Cómo estás? Bienvenida, ¿estás preparada? Eh, sí, más o menos, sí. A ver, mi problema va sobre mi madre Yo hace tiempo ya acepté que era fan del Salvame Pero más o menos, unas semanas más o menos de que empieza la cuarentena Se volvió fan de otra cosa, que ahí sí que me toca un poco más la moral y es... Y... y, y, el y se ha <risa> has dicho? TikTok, <risa> y el TikTok, no me jodas. No sí. me jodas. De TikToks. De... Yo he visto muchos comentarios por las redes sociales de que... Mmm, parece ser que solo mmm, los niños y los adolescentes hasta los 13 años están como bien vistos ahí y... Mmm, los demás como que están un poco de creepy. A ver, no lo digo porque yo estoy dentro, pero... Yo también como consumidora quiero ver... ¿A gente de mi edad? A mí eso me parece muy mal de poner limitación a la gente por su edad ¿Qué más dan? No, la querés ver no la ves ¿Pero qué tiene que ver porque esta señora O ese señor tenga, yo qué sé, 30 45 años Y te esté haciendo ahí la gracia por TikTok? Pues como una red social normal Igual que esta, pues okay, Yo no discrimino a nadie a ver, es la la la de tu palabra madre, es diré palabra. que yo tengo el mismo problema, ¿eh? Entra en TikTok y empieza con el challenge de ¡Ey, oh, walking you no! Know, y te, es que te quedas. El problema claro. es que esas bromas super estúpidas se las hace a mi padre y tal Y me pide que yo las grabe Y me entra en la habitación <risa> sin llamar ni nada Perdóname, pero tu madre me parece... <risa> ¡Horomo oh, <no>, molío. <risa> a mí una madre así me da la vida ¿Qué quieres que te diga? No sé por qué te da vergüenza Pero a mí me parece lo puto más tu madre gastándole bromas a tu padre y tú ahí cómplice a mí me parece muy chulo yo. ¿Cómo se llama? ¿Verdad? ¿Vas hacer un TikTok, por favor? Y claro, yo ahí que le digo... ¡Hostia! me, me parece no, muy tu guay. Tú madre es la hostia. Claro. ¿es? Normalmente es el hijo el que te toca los cojones a la madre y, y tienes sí. tu padre, ¿Pero qué TikTok te piden? ¿De baile? Normalmente a mí solo me hace grabar las bromas a mi padre. ¿Por ah, qué tú no <ríe> me <te> grabas bromas? Pues <ríe> ya <mi padre. ríe> Las bromas estas le hago en broma a mi pareja de, de YouTube por lo mismo, pero mi padre... Tu madre es la mejor. ¿Tu madre tú crees? Pensamos igual. ¿Tu madre tú crees que nos escogería el teléfono? No, no, no, no, es yo necesito llamar a tu madre, decirle que soy del departamento de TikTok. No, no, no. Y decirle que no puede grabar ni un TikTok más. Yo le dejo que la llames y que le no diga. <risa> Fatal, me parece. Da Beso, te gusta esta señora que y no te ha hecho nada. Vamos a ver qué creen que mis compañeros y tu madre son a ti. el ¿Me escucha? Eh, sí, Antonio, te escucho, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y ¿tú, tú, qué tal? Tranquilo, disfrutando. A lo mejor me estoy metiendo en un poco de problema porque tengo mi nombre real en el licor, Pero bueno, hay aquí un tío un poco loco que es un delincuente medio conocido. Perdón, ¿vale? perdón, perdón, pero, pero Antonio, pues dices, igual me meto en problemas porque tengo mi nombre real y por qué no te pones otro nombre. <risa> que yo qué sé, yo me he metido aquí por probar y de repente estoy hablando contigo. Bueno, cuéntanos, hay un delincuente, te ha sido rey. Estábamos aburridos con todo esto de. Ti. Este salseo empieza emocionante. No puede salir de casa un día mi amigo y yo decidimos con una cuenta falsa de Instagram y empezar a seguir ese hombre a ver si conseguíamos que nos hablase. Se supone que éramos una tía, ¿vale? Lo seguimos y al momento nos habla y nos dice. A mí eso de los catfish me parece fatal, fatal, que te hagas pasar por X persona para embaucar a la otra persona, sé tú mismo, tú misma siempre... Y si no le gusta, porque le den por culo, anda que le no gente por ahí. <risa> es que hasta me seco con la botella nerviosa que me he puesto. No lo hagáis, de verdad. Eh, no, no, no. O sea que está eh, sexo activa. activa activadísimo, activadísimo. Activadísimo. Activadísimo. Doble check incluso podríamos decirlo. ¿no? Bueno, pues el tío ese empezó a enamorarse, según él dice. Porque al día siguiente, ya ahí, de, yo me quiero cansar contigo, diciendo, yo te camelo, es chinelo y te puchelo, que yo intento no lo que significaba, pero, pero no me entiendes. Un triple check incluso, ¿eh? A los dos, días dicen, yo dejaría a que tengo, ¿por qué? De verdad, me da que tengo? Pero, ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? pero si pero si eso si es un año, no te ha, teatro, no me jodas, tío. Y no empezó a enseñar porque nosotros, claro, lo conocemos en persona, pero de vista, ¿sabes? Y como es medio conocido, todos sabemos que es un chungo. joder pero, pero esa preguntar... broma, esa broma, oh, esa broma está fea, Antonio, la verdad, está feo está feo está, fea, fea, está fea. Empezamos a preguntar, a ver, yo, ya os he dicho que las bromas así me parecen feas Pero una persona chunga, chica, yo que sé que te va a rajar el bazo Un poquito por favor, yo que sé, un poco de donde de frente ¿Qué haces? Te estás cavando tu propia tumba, ¿sabes? Es que si son ganas te querer morir Se está quedando la cosa oscura como yo, madre santa y se está calentando la cámara, verás tú. De verdad, si es que no se puede grabar, voy a grabar aquí ultra tumba. Ultra tumba. Venga, si nos ponemos un poco en. como en. ¿Cómo se dice? En ambiente. Que si sí tenía armas Y me empezó a enseñar Y a mandar y lo para y justo en un momento oxidada, Que tengo el audio Que si quieres te lo pongo Y dice y Mira, yo, yo esto lo tengo oxidado Para cuando le meto en Y se encanderen y, y, y, y, y, y, y yo flipando Yo tengo una pistola Ahí detrás del patio Pero lo que tú no sabes Es que tú en esta historia Tienes un papel, ¿vale? No, nosotros Antonio, te no, Antonio, no me metas No, no me metas ¿Qué haces, es, tío? Que le ha pasado una foto a mí Y me has dicho que este calvo Te está diciendo no. Le mandamos el vídeo que tú hiciste es Espera, video, espera, espera, que a, espera que te voy a renovar Que sí, me complicado. quieren meter ahí en la trama Eso pues se está poniendo interesante de contexto, ¿qué haces, tío? El vídeo tuyo que tiene insultando Que dice, a ver, me han mandado a mí Para que no te lo diga otra persona Así que tú eres un hígado Tú eres un hígado He tenido que venir yo, que no te conozco de nada, porque tú te creías que no lo eras, tal cual, Claro, no, que vaya no. un grandísimo. Lo bueno, que pasa es que no te lo había dicho nadie. Tú eres gilipollas, y tu familia lo sabe desde hace tiempo, pero se lo han callado. ¿Y este chaval no es ¿Qué haces, tío? ¿Por qué le tienes que mandar ese vídeo? ¿Qué encima digo? Me han tenido que mandar a mí para decírtelo cuánto. eres gilipollas, tío? Bueno, ¿qué se puso así, ah, o tú le al pendejo ese, que como lo pille por la calle, lo voy a usar en saco de buey, te digo, mide 1,65 y pesará como 25 kilos. Sí, tiene una catal, una pistola y va a drogado. ¿Tú te crees que yo puedo o hacer algo de uno? Por favor, ¿le puedes decir quién soy? A ver si voy a estar en Málaga tomándome un chupito. Iba a venir este tío con sus amigos y se lo va a ir. Que tiene una pistola en su casa y una catalanxilada para que, <risa> que se cangre de O sea, todo Antonio, es un problema, Antonio, ¿ves? O sea, tú Antonio? Aquí aquí has venido. No, no, yo tengo con... yo que contarte? contarte. ¿Qué hacemos? No sé, porque. No no sí, no, no, no, si yo no he hecho nada, ¿qué le hago con él? Con pues su número. Una polla, una polla, número número personal, polla número. una polla una, número. polla, una polla, una polla, una polla. explico que cambiaba de tarjeta cada semana. Volver Con una vende de droga y con la otra es un número no pesa. No se me ocurre ninguna solución, la verdad. No sigas con esa propuesta para o sea, desaparecer. va, desaparece. Vale, o sea, y yo qué hago, yo te digo a la policía, todo lo que sea policía, mucha información que la policía estaría deseando, saber Porque además ese hombre creo que estaba ahora mismo en libertad condicional o algo de eso. Antonio, yo no te conozco. He hablado contigo nunca No sé quién eres, no has estado en mi streaming Y esto no ha pasado Es un sueño y te va a sonar el despertador En 10 minutos Bueno Antonio, gracias por venir al streaming Yo creo que es una broma, esto tiene que ser una broma Porque dice el chico que su nombre es real Y quería ponerle el audio real De este señor En el streaming, que en el streaming Esto porque está edita, pero en el streaming hay real Saldrá su puto nombre y apellido. Luego, ¿qué haces? Este es un suicida. Este es un kamikaze. Agradezco que me hayas puesto en el punto de mira de un hombre con antecedentes penales en la que seguidores comunes. Hacen grotes de a ti, güey. Gracias. Gracias a ti, Antonio. Muy amable. Hola, ¿vale, tío? ¿Cómo estás? Hostia, ¿Qué estás? tal? Nada, Alex, nada, es que estoy un poco impactado porque ahora mismo tengo un pequeño problema con un delincuente de madera. No, ah, ya lo he visto, tío. Pero bueno, siempre es importante cuando los... Ah, vale, gracias. O sea, como dices siempre es importante cuando es. O sea, que si <risa> <risa> es cuéntanos, Alex, ¿qué problema tienes? Pues que el año pasado, bueno, hay más selectividad, ¿no? Mira, aquí si la cámara nos ha abandonado. Ha dicho hasta luego, Luca. Me estoy fijando que ya tenía aquí yo, porque he ido por Coca-Cola. Me gusta la cero, cero ¿Qué haces ahí? Eso no es en el suelo tiramia, no lo voy a recoger. Eh, me gustan a mí los vasicos pequeños, que normalmente lo utilizo yo para pintar, que de hecho... <risa> y me gusta mucho beber en vasos pequeños. Recogerlo porque si no... Recogí. Volvemos a la carga. No sé mmm, en qué momento se habrá quedado el, el vídeo, pero bueno. No pasa nada. Chicos, pero, se te pero, muy el, el, pues, de muy mal. ¡Que no nos estamos enterando, Íñigo! Escuchamos. Hola, hola, ¿qué tal iba ahí? Ahora que se agradece un buen micro porque. Ah, qué venido, estaba con el wifi duro. Vale, bueno, yo tengo un problema y es que me pasan. <risas> Expreso de chico. te cuento lo que me ha pasado solamente en la última semana. Venga, vale, esta misma mañana tenía un examen tipo T ultra difícil. mañana con los exámenes, tengo exámenes de verdad. O sea, algo... Ahora te coño. Oigo exámenes exámenes y se me revuelve el estómago de verdad. Yo me no estoy, no estoy preparada de verdad. O sea, vaya, voy. Uff. Corpa, chivanos la respuesta y tal. Qué buena gente sí, eres, ¿sabes? Estábamos al límite de la entrega tal la gente y como venga va, yo entrego primero. Y de repente veo que al entregar salen las respuestas correctas e incorrectas. Claro, ¡Ay! nadie me había entregado, todo el mundo ha sacado un 10 y yo he sacado un 5. Bueno, ¡Ah! por lo menos, oye, dentro de la desgracia, que lo no es un 5. Te imagínate que tienes un 4. Doble combo. Bueno, que... Te cuento, ¿vale? La que me pasó el otro día, Fui al Carrefour. Bueno, yo soy el típico que en la cola deja pasar a todos los viejos, ¿vale? He tenido gente detrás cabreada, de verdad, porque había dejado pasar a 6 viejos seguidos en la cola. O sea, ha llegado a hacer en rancha de 6 y 7, yo la verdad que si me giro y veo que tiene poquitas cosas también te dejo pasar para tuve que hacer la compra rapidísimo porque me cerraba, salgo y de repente veo a un señor, a un vagabundo que estaba pidiendo comida y bueno, yo es que soy partidario siempre de, de dar comida antes que dar dinero digo, por supuesto, le abro la bolsa me coge la comida que quiere y de repente me pide dinero, le digo que no tengo, que no llevo nada que pago con tarjeta tal, me dice, sí si sí, que tiene y me saco una navaja uh. me dice, saca la cartera, tú ¿le das comida? buen sí, la, y quiso además porque le abrí la bolsa, cogió lo que quiso yo sin ningún problema, en ese momento eh, coge la comida y aprovecha tu bondad y tu cara de gilipollas como la mía, dice: Pues, vera, ahora también me vas a dar tu cartera. Cuando te sacó la navaja, ¿qué pensaste? Pues nada, que le iba a dar el dinero, que coño iba a hacer. Y encima sí. me fui con la bolsa de con la comida casi vacía, porque me no la había cogido así, bro. Así fue. ese de repente. Eso jode sí. muchísimo. A mí me pasó una vez que estaba en el Burger King, era ya ganando una cría, y había un chico que estaba pidiéndole a la gente dinero, le dije: Mira, no tengo dinero. Eh, yo siempre voy con el dinero justico Yo siempre voy con el dinero justo. Y yo le dije, yo te pago Digo, mira, tengo dinero justo, tengo 5 euros La que me pedía, creo que valía 3 y algo y pues La que podía permitirme era La hamburguesa de 1 euro, entonces pues yo estaba en la cola Se me está calentando la cámara, me cago en... eh, Pues eso, me toca a mí Le pedí, le pedí su hamburguesa Se la di en la mano todo feliz de la vida Se la di, y el payo la cogió Y la tiró a la basura esta fue la cara de gilipollas que se me quedó, mira aquí. Gente de verdad pasando hambre y tú haciendo el subnormal, desperdiciando comida, fatal. No lo siguiente me pareció. Cuando tú llegas tú a casa, ¿qué pensaste? ¿Otro día más? ¿Esa, esa eh, casa pero te dijiste, ¿Ya has llegado? Sí, bueno, el otro día más en esta vida. Yo te diría que siguieses siendo buena persona. Vamos a decidir a ver si la gente quiere que Vamos a su encuesta. 92 Si te escuchamos, David. Vale, bueno, pues antes de la cuarentena, eh, estaba dando un paseo por casa de campo y de repente me encontré un erizo. No se movía, estaba medio tieso, empezó a darle un poco de agua, tal, parecía como deshidratado. Y bueno, voy a llevarlo a un veterinario o algo. ¿Este chico? a mí? Y al cielo y mi corazón. Ay, qué bonito con el erizo, de verdad. Me, que me quedo ver, muy bien, amigo. Si quién no, eres, me quedo muy bien. Me no, muy muy no soy tu psicólogo, realmente. No hay ningún consejo que te pueda dar. Tú eres un desgraciado a niveles históricos en España. Cuéntanos. Ay, amigo. Ay, amigo. No cambien. No cambien de verdad. No cambien nunca. No eres un desgraciado, ¿eh? Eres un amor. Un amor de persona, de verdad. Más gente como tú en esta vida más ya no es que sea invent o no invent es que tú tienes un tono de voz que a ti esto te ha pasado seguro eh, bueno sí, si sí, ya te cuento la última pues hace un tiempo estaba quedando con los chavales tal, y un coleguilla de mi barrio me pidió que, que le guardes unos porrillos tío, ¿eh? Yo no tengo ningún problema, la verdad. Te lo doy me dijo que se lo diese en el fin de semana. Y sí, es que una cosa Estás pidiendo a ti que te metan en la brazo porque es que a ti... Espérate, espérate que te pido. Resulta que me los pilló mi padre. Pero... Creía que ibas a decir a la policía está. y cuando él Es que son las cosas que las cosas. Es que mi padre es policía. Es estoy en el sofá, haciendo la celebración de <ríe> <ríe> A Avento, te voy a decir una cosa. Si tu padre es policía... ¿A quién se le ocurre guardarle los porros a otra gente? Yo que tampoco he vivido esa situación de guardar, De guardarle los porros a la gente He hecho una mezcla entre guardar y porro Interesante, perdón o sea, ¿A quién se le ocurre? A mí no me pasa nunca Que nadie me pidiese guardarle los porros Nunca Y conozco mucha gente que fuma Tal, ¿no? De hecho a mí me gusta saber De esas cosas y he preguntado sobre la indica La sativa, lo que te hace Una, lo que hace otra Hay mil largas charlas con mi Andrea, de verdad Andrea si me si Te quiero mucho, y de hecho muchas gracias. Pero a mí el tabaco es que no me gusta Y el olor de los porros me gusta bastante, la verdad a ti la vida te va muy bien. Yo la verdad que mmm, Si sí me pasa, sé que se lo estoy guardando alguna amiga, Algún amigo por aquí Y me lo piden mis padres A ver, para empezar Bueno, podría ser porque a mi madre le encanta venir a meditación Mi madre se cree que mi meditación es un museo En el caso de mi madre me lo pillase Pues yo que sí, Mamá, es de mi amigo, punto, pelota yo creo. También es verdad que hay padre y padre Porque hay situaciones y situaciones Con hijo e hijo Pero... no sé, no es mío Punto Voy a dejar aquí el vídeo porque eh, Eso, se me está calentando la cámara No sé en qué momento me va a cortar Me lo he pasado súper bien, en verdad Me lo he pasado súper bien, espero que os haya gustado, de verdad Me lo he muy bien ¿Mm? Por favor, dejadme en los comentarios si os gusta esta idea Los vídeos que queréis ver mmm, Sugerencias y que mando muchos besos, nos vemos en el próximo vídeo Y lo más, más, más, más, más importante de todo Happy Mmm. Happy quiere decir que te una a la familia Yo ya lo explico todo por si acaso no se entiende Y es que te suscribas, por favor Que gratis, no cuesta nada mm. Si luego ya no te gusta, pues me dejas de seguir No pasa nada, pero así pues, vas viendo que voy subiendo cosas Y a mí me hace feliz Y me motivo más todavía Y aquí estoy feliz, estoy contento, todos salimos ganando Adiós